Amigos míos, aquí tengo uno de mis, de mis orgullos, en fin, no alimenta toda la casa, no hace marchar la lavadora, pero bueno, en fin, mira, tengo un lavador de señal a un megahercio, vamos, ah, salió el, <risas> salió el móvil de su, de su quicio natural. A un megahercio, 1,005 megahercios a 24 voltios. Eso no, no tiene importancia porque la señal es mínima. Y está gastando 32 por 4. 32 por 2. 32 por 2 son 0,6. Ah, 0,6. Pues eh, menos de dos vatios, ¿no? En fin. Menos de dos vatios. Bueno, aquí pongo el amperímetro, pero el amperímetro no detecta esos 0,04. Así que supongo que será en fin, bueno, no me voy a extender. Lo tengo conectado Mejor de señal con, eh, amplificado mediante la fuente y un transistor. Un, este es un MOSFET. IR C50. Exacto. Está el IRF IRFPG50. Y este es IRF IRFPC50. No son iguales, ¿eh? Y aquí tengo. Conectando la excitada o la excitadora, excitada-excitadora, es la monofilar. Encima hay una bifilar y encima de la bifilar hay otra bifilar. Y entonces tengo, claro, la bifilar, las bifilares, como sabéis, bueno, yo las he hecho, las he hecho las dos, con cables azul y marrón. Y aquí tengo un cable azul de una. Y un cable azul de otra. Está conectado a dos bifilares distintas. Dos bifilares distintas. Está conectado a dos bobinas diferentes. Con esta luz. Los tres vatios más o menos. Y cuando lo quito, desconecto la batería, el consumo es positivo. Cuando lo conecto de nuevo el consumo es negativo. Bueno, de esto ni se entera el transistor. Esto es lo que quería enseñarte, amigo Arturo, es lo que quería enseñaros a todos. Y ya está. Bueno, te lo que es una superficie pointing, llamado en basmus, el famoso resonator. Aquí tengo una bobina de Tesla, Obvio es una bobina de tesla no lo voy a acercar mucho por si sí. las fluctuaciones electromagnéticas de ancha amplitud me fríen el circuito ¿Ah? ahí ya se nota algo verdad esto no es más que la carcasa de una tx pobrecilla y esto es un cartón nada más que no tiene más sustancia que el ser el mismo lo voy a acercar Ay. voy a acercarlo un poco Vale, tengo esta bombilla de microondas de 220 voltios y 15 vatios y simplemente acercándolo, tocando la superficie, logro con consumo negativo que se encienda en cualquier parte, ¿no? con consumo negativo no sabemos la energía que está teniendo lugar aquí porque esta bombilla se está encendiendo a 10.000 voltios 10.000 voltios a esa intensidad pues no sabemos qué intensidad es porque esto es corriente unidireccional pero aquí está, aquí está bueno Señor Juan Carlos, señor Pepe, aquí es mi último montaje. Unas baterías, dos baterías de litio, conectadas a un transistor con un amperímetro, la clave de la vigilancia del consumo y, eh, por supuesto, una bobina excitada y excitadora y cuatro receptoras, a norte, sur, este y oeste. La alta es no resonante y tendrá, como se verá, un efecto pernicioso sobre las demás. Bueno, los voy a conectar... Uf, madre mía. Y está arrojando un consumo de, veámoslo, 0,18, justamente. Casi justamente 0,18. Desconecto esta. Desconecto esta. Desconecto esta. Desconecto esta. Ahora están desconectadas. Y que consumo roja, el mismo. Consume lo mismo con bombillas que sin bombillas. Y cada bombilla es de 6 vatios. Y está consumiendo, pues, 40 por 0,18, unos 7 vatios. Y son 6 vatios por cada bombilla. Bueno, aquí se enciende una, porque la alta frecuencia la, la enciende. Bueno, esto es así. Esto es así, over unity, over unity y over unity. Esto se puede, la bobina se puede hacer muchas más amplia, 5, 6, 7 veces más amplia y recabar mucha más energía. Y poner muchas más bobinas para recabar más energía. Bien.